Cansaste de cariño por alguien que se cruzó, olvidaste mis caricias y todo lo que te di para no perder el tiempo, hoy te voy a demostrar. Por tu ingreso corazón vengo a decir adiós Tú no te vas y yo me quedo así lo has querido tú te cansas. Hoy te voy a demostrar